Raras Contradicciones Un programa dedicado a hablar de las dificultades, rarezas y contradicciones de vivir con una enfermedad rara. Con Blanks y Pali. Raras Contradicciones Un programa dedicado a hablar de las dificultades, rarezas y contradicciones de vivir con una enfermedad rara.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 Señoras y señores, niños y niñas, perritos y gatitos. <risa> Mañana es día de las enfermedades raras, mi Blanks. Muy buenos días, tardes a todos, o noches si nos escuchan en diferido. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotras. Nosotros somos Pali. Y yo soy Blanks. Y esto es Raras Contradicciones. Y el día de hoy tenemos un programa súper especial porque... Estamos en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Eh, es un día para conmemorar. No decimos celebrar porque no se celebra muchas veces esta jodidez, pero bueno, los, las poquitas pequeñas batallas que podamos celebrar, celebremoslas, lo que no, conmemoremos y hagámonos visibles. Que se nos vea, que se vea nuestra rareza, que se vea que, se vea que existimos, que aquí estamos. Y... Por eso, el día de hoy trajimos a otras eh, participantes, otras, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Otras de esas mmm, ediciones especiales que hay en este mundo. No no la figurita normativa de ser humano, no, señoras y señores. Estas son ediciones especiales. Nos acompañan el día de hoy en el estudio de Raras Contradicciones, la hermosa, las hermosas Cari, Nati y Sam, bienvenidas, chicas. Eh... Hola. Así que hoy vamos a estar, bueno, está de lujo la cosa porque eh, estamos aquí acompañadas. Espero que en el Facebook se vea en modo galería. ¿Sí se ve así? Ah, perfecto. Sí. Eh, ya saben que tenemos perritos y que los perritos ladran. Sí. Y bueno, para darle el espacio. Primero que ay, nada, me gustaría saber Blanks cómo estás y de ahí nos vamos con nuestras invitadas. ¿Cómo andas, Blanks? Ay, híjole, me encantaría decirles que estoy en mi mejor momento, pero la verdad es que no. Este, estoy pasando por una situación medio compleja. Traigo dolor en el hombro desde hace ocho días, exactamente y no sé cómo bien por qué, y aparte mis perrijos están enfermos y, ay, no sé, ha sido un fin de semana bien, bien complejo, pero al mismo tiempo estoy muy contenta eh, de estar por acá con ustedes en el programa, de tener estas grandes invitadas, y quiero por favor agradecer a la presidenta del Club de fans por estar presente con nosotras. ¡Ay, ella está! Ha estado desde el episodio número uno a las 12 del mediodía, listísima para vernos y escucharnos y es el primer hola que tenemos cada semana. No sabes lo reconfortante que es eso, saber que llega a una persona y ya con eso nos damos por bien servidas. Pero afortunadamente ha llegado a más gente, gracias a todos los que comparten nuestro programa en otras redes sociales, cuando lo comparten por WhatsApp. es es justo lo que queremos, compartir nuestro punto de vista con otros que de pronto, y otras que de pronto no se atreven a, a decir esto, porque tampoco es fácil vulnerarse de esta manera y lo entendemos, pero si lo pueden hacer a través de nosotras, eso, úsennos para ello. <risa> Así que, ¿qué les parece si comenzamos justo con la presidenta del club de fans? Cari, cuéntanos sobre ti, ¿qué edad tienes? ¿Qué enfermedad o enfermedades? Porque ya sabemos que acá colecciona la banda. Este, cositas. Entonces, cuéntanos sobre ti, Cari. Hola, buenas tardes. Este, mi nombre es Cari, eh, Estoy muy contenta. Gracias por la invitación. Estaba muy emocionada cuando me llegó la invitación. Gracias, gracias. También estaba nerviosa porque cuando vi la cajita, dije, si voto, pues yo tenía que ser la primera. Entonces sí, estaba muy nerviosa. Y dije, voy a dejar que fluya. Y ya, fluyó. Bueno, primero que nada, pues yo soy, eh, vivo en la ciudad de eh, vivo en Jalisco, aquí en Tonalá. Tengo 39 años. Este, esta enfermedad la tengo desde los 16, 17 años. Fue diagnosticada apenas hace 5. como como debe ser, entre más vale tarde que nunca. Y es el síndrome de Sjögren, también conocido como síndrome seco. Este síndrome que afecta pues afecta a todo lo que viene siendo las lubricaciones, las naturales como son las de ojos, lagrimales, siempre traes ojos rojos, como con piedrita, con tierrita, la boca muy seca, lo cual te permite te impide que mastiques normalmente, o sea, tienes que estar comiendo y tomando agua. Este, cuando hablas también se te seca mucho la boca este pues caries se te rompen los dientes y etcétera etcétera todo lo que tiene que afectar pues lo que es que no esté lubricada la boca y así sucesivamente algunas partes del cuerpo manos la piel y eso que el otro también lleva a cabo algo neuro neuronal que a mí lo que me está afectando es lo de las piernas yo no tengo conexión para caminar entonces a veces este me golpeo pego y eso que el otro también hay de dolor también personas que sufren de dolor, este no es mi caso, a mí todavía no me llega el dolor, es muy esporádico, es aguantable, no, no esto, si es cansancio, si es fatiga, si son los días de flojera, la depresión, todo lo que te conlleva, ¿no? Hay días buenos, hay días malos, y este, pues sí, esto es el tratamiento, es un tratamiento gradual, tú tienes un traumatólogo, tu neurólogo, tu dentista, tu psicólogo, o sea, este es todo un kit este, que tienes que tener, más aparte todo, cargar con todo tu botiquín a todos lados, ¿verdad? Como es Pues a grandes rasgos es eso, afecta a otras par cosas, pues los órganos, igual por la resequedad, pero pues todo va paso a paso y a unos antes, otros después, pero pues vámonos cuidando, a grandes rasgos sí. eso se trata. Pues tú estás pasando la basura por mi casa, así que tú presenta la siguiente, blanca Claro que sí, porque el programa no podría estar ambientado de otra manera. Este... Bien, pues vamos a presentar a Nati, la más joven, creo, de las participantes. Eh, una gran artista y una chica bastante risueña, con muchísima luz. Eh, Nati, por favor, cuéntanos quién eres, qué tienes, en qué consiste... Bueno, mi nombre es Nati, este, tengo 17 años, tengo síndrome de Ehlers-Danlos y disautonomía ocasionada por el síndrome de Ehlers-Danlos, entonces ahí se acompañan una con la otra y ahí dan batalla. Este, Yo fui diagnosticada como hace unos tres años, pero esto lo tengo de toda la vida, desde nacimiento, ya que es genético, porque mi papá, mis papás también lo tienen. Entonces, pues somos una familia diferente y pues es algo complejo a veces porque hay veces que ellos se sienten mal o yo y hay veces que todos y nos tenemos que ir a veces turnando las tareas porque luego se nos junta el malestar a todos. Entonces es algo complejo, pero también es bonito tener quien te comprenda y quien te apoye. Ay, qué fuerte la de y cuando se nos junta a todos, oye. Pero es cierto, yo también no cambiaría por nada. Ay, pobre mi hermanito, pero. Sí. Perdón, Toto. Pero amo que también esté enfermo como yo. <risa> <risa> <risa> este... pues eso. Ya sabemos que aquí uno dice cosas que no se deberían decir, pero ¿qué les puedo decir? Oye, ¿y Toto así de qué? <risa> ¿Qué te pasa, taraba? Nuestra siguiente participante para cerrar con broche de oro Es una fregonaza que, que, que considero mi amiga ya hace algunos meses Y tuve el honor de conocer en, en el taller lo que nos une Primero como paciente y ahora como amiga Ella es Sam y nos va a contar sobre ella Cuéntanos Sam Hola, hola a todas, a todos, a todes, ¿cómo están? Eh, pues gracias por la invitación. Eh, yo soy Samantha, me gusta que me digan Sam. Tengo 35 años ya y yo también vengo en combo de enfermedades raras. Yo tengo eh, síndrome de Bocco y Anaji Arada, espondiloartritis, cero positivo y uveitis. Entonces, este pues también no sabía bien cómo se comía todo esto ni nada, poco a poco he ido aprendiendo. Con la enfermedad que tengo más tiempo diagnosticada es con, la, con el síndrome de bocoyana Gerada, tengo 13 años, y la espondiloartritis me la diagnosticaron hace año y medio, pero también eh, parece ser que ya tenía mucho tiempo ahí no se había encontrado, como en la mayoría de los casos, eh, y la uveitis pues va de la mano con el síndrome Bocoyana Gerada, entonces pues también a, a la par me lo, me lo diagnosticaron. Y son enfermedades autoinmunes, eh, te van fregando poco a poco, eh, son crónicas eh, degenerativas hasta en algún punto. Eh, y el síndrome que es el más raro, creo, de los tres, lo que afecta es visión, en un caso maltratado se puede perder la vista, eh, la audición, hay pérdida de cabello, eh, también despigmentación en cabello, en ojos, como vitiligo, También hay, se presenta vitiligo eh, inflamaciones en diferentes partes del cuerpo y problemas neurológicos. Es un combo bastante interesante. Eh, también como Cari, como también pues tengo especialistas así para tirar de todo <ríe> Entonces tengo que estar en control pues sistémico porque a veces así se activa en, de forma con la piel y entonces es cuando puedo saber que hay activación del de síndrome, a veces es el ojo, a veces es la articulación, entonces hay que estar monitoreando un poquito de todo. Pero sí, muchas gracias chicas. Gracias a ti, Sam, por estar aquí con nosotros. Bueno, ya conocieron a nuestras tres invitadas estrella del día de hoy. Y como para ir calentando motor, motores y que vayan soltando un poquito la, los nervios, vamos a hacer un jueguito. Eh, ya sé que en sus casas no van a poder prender y apagar cámara como aquí en el Zoom, pero les pido que en el chat escriban yo, yo, yo, yo, yo, a quienes les apliqué la siguiente frase. ¿Qué vamos a hacer? Este juego se llama El cartero trajo una carta. Y todos vamos a estar todas vamos a estar con nuestras cámaras apagadas. Y si la carta que trajo el cartero te checa, <ríe> pues prendes tu camarita. Esto como para un ejercicio de visibilización respecto a lo que hemos vivido como personas con enfermedades raras. Obviamente, Voy a tratar de decir cosas que suceden en la comunidad. Y también diría alguna que otra estupidez porque ya sabemos que así soy yo. <risa> así que bueno, entonces, ¿qué les parece? Apagamos nuestras cámaras. y Oye, creo que las personas que están siguiendo la transmisión también pueden participar con las reacciones, ¿no? De ah, claro, reacciones. Buena idea. Like o, o corazoncito. Pues para que sepamos que también les aplica esto de la carta que nos trae, el maravilloso. el cartero maravilloso, la cartera. Pero va, va a parecer cartera de baro ¿no? Ya sé. Entonces, también me voy. El cartero trae una carta para todas aquellas que tengan más de un diagnóstico. Eso, ahí ya empiezo a ver reacciones en Facebook también. Venga, venga, apaguen, apaguen. El cartero trae una carta para todas aquellas que tardaron más de dos años en ser diagnosticadas. <ríe> A ver, apaguemos. El cartero... Apaguen, apaguen. El cartero trae una carta para aquellas que tardaron más de diez años en ser diagnosticadas. ¡Ah! <ríe> apaguen apaguen el cartero trae una carta para todas aquellas que tienen síndrome de les dan los y dice autonomía y toda la familia de nati atrás eh. apaguen apaguen el cartero trae una carta para todas aquellas que sea visible o no tengan alguna discapacidad Ok, <ríe> apagamos. El cartero trae una carta para todos aquellos que tengan derecho a biencia en un instituto público, en un instituto de salud público. Ok. Apagamos. El cartero trae una carta para todas aquellas que además de vivir con estas fregaderas, tienen que pagarlo de su propio bolsillo. Claro que sí, como de que no... Esa, esa mi gente. Bueno, yo algunas cosas también, pero no me pondré en esto Apaguemos cámara. El cartero trae una carta para todas aquellas que tengan de Rumi, claro que sí, de Rumi en su, en su departamento llamado vida a ese amiguito llamado Dolor. Claro que sí, todos los días ahí, fregando. Eh muy bien apagamos cámaras estoy viendo las reacciones en facebook también el cartero trae una carta para todas aquellas para las que haya tratamiento específico para su enfermedad no paliativos no cosas extras tratamiento específico y ah, ok, okay. muy bien hay reacciones en facebook apagamos el cartero trae una carta para todas aquellas que traigan alguna prenda de cebra. <ríe> A ver, muestra. Ah, muy bien, muy bien. <ríe> Apagamos. El cartero trae una carta para todas aquellas que hayan sufrido... La famosísima violencia médica. Que el doctor no te cree, que el doctor te dice que no sé qué, que el doctor dice que mejor te mueras primero antes de que cualquier cosa, que... Güey, que te ¡Mranche! consigas novio. ¿Cuál? Que te consigas novio. Que te consigas novio. ¿Te ha dicho algún médico? Sí, no, y chico. no solo a mí. O sea, a no. muchas chicas. Mejor consigas a novio, así se entretienen en algo y se le quita. ¡No! El pediatra de, de una institución pública de renombre, a, no, a mis papás les dijo, pues sí, pues qué bueno que ya consiguieron el tratamiento, pero yo considero que se lo pongan al niño porque la niña no tiene ninguna posibilidad de vivir. O sea, que se muera. <risa> Gracias, señor. Ok, saludos a usted, señor. No, no diré su nombre porque ya está bastante quemado. El cartero trae una carta para todas aquellas que además de vivir con una enfermedad rara, se han atrevido y han tenido los tamaños para también hacer activismo y ayudar a otras personas con este tema. Y no significa que las que no, no tengan los... Significa que a veces, a veces se puede, a veces la resiliencia nos permite hacer eso, a veces no necesariamente... Pero no quiero demeritar a nadie. Si, si así sonó, ofrezco una disculpa. Cerramos cámara. El cartero trae una carta para todas aquellas que se han creído que son unas huevonas. En realidad era la fatiga, pero una se lo cree. Apagamos cámara. Vamos a acabar llorando en este live, oye. <risa> El cartero trae una carta para todas aquellas que consideren que la vida es única y que hay que aprovechar cada pequeño momento para disfrutarla al máximo, porque no sabemos mañana. Esa es, esa es. Muy bien, amigos, pues con esto acabamos nuestro, este del cartero. ¡Cari, vente! Ahí está, la Cari. Okay. Eh, ese fue el juego del cartero. Muchas gracias a todos los que también participaron desde sus casas. Y pues este programa se llama Raras Contradicciones y justo es lo que les traemos, ¿o no, Blanks? ¿Qué trajimos para nuestras invitadas? Sí, eh, no, no sé si decir desafortunadamente, pero un poco sí, no, eh, un poco sí. Vivir con estas enfermedades raras trae consigo muchas contradicciones, como ya hemos hablado en varios de los programas. Y hoy queremos abordar una temática bastante particular, eh, un poco ruda quizá, que es eh, cuál es la rara, la más rara contradicción con la que cada una de nosotras vive al tener una o varias <ríe> enfermedades eh, y toda esta sintomatolo sintomatología, cómo es para nosotras habitar en estos cuerpos y en estas realidades. Chon, cha <ríe> Pues eso, conocer cuál es tu más rara contradicción, Karina, Tizam. Y les invitamos a abrirse con, con, con toda... Ay, ¿cómo decirlo? Pues con mucha vulnerabilidad, eh, sepan que están en un lugar cuidado, la, la, los oyentes de raras contradicciones, nuestro público, nuestra comunidad es gente muy como nosotros, que entiende, que, que, que apoya, que, que empatiza perfectamente, así que las invitamos a abrirse lo más posible, siempre y cuando esté bien para ustedes, Ábranse hasta donde ustedes se sientan cómodas. Recuerden que no hay ningún problema con tampoco las palabras. Si necesitamos utilizar groserías o leperadas, está bien. A veces es como uno se siente, no mal, sino de la chingada y está bien. <ríe> Así que con con esa con esas consignas, pues, ¿quién quisiera empezar? ¿Quién quiere abrir? ¿Quién quiere platicarnos sobre, sobre su más rara contradicción? Pues, no sé si les parece bien que empiece. Vengan a ti, sí. Va, este, pues para mí una rara y difícil contradicción es que hay muchas cosas que puedo hacer, hay otras que no. Y que hay días que crees que estás bien, que amaneces bien, pero al ratito estás que te lleva la chingada. Y es de un rato a otro y te pasa con emociones muy extremas, sea tristeza, enojo. Y lo que a mí más me cuesta es que si me pongo muy, muy feliz o algo me hace muy feliz, estoy contenta, estoy emocionada, me da una crisis, me puedo desmayar, me siento mal, he llegado a vomitar, a ponerme mal. Y es muy incómodo no poder disfrutar a veces de la misma felicidad que puedes sentir. Que como estoy en mi adolescencia, pues hay veces que también las emociones con las hormonas juegan mucho eso que se las alborotan más, entonces todavía son más extremas y que a veces tengo como que ganas de hacer amigos o de salir a socializar, de salir a caminar, pero no puedo porque sé que si ahorita que está empezando ya más el calor, me da poquito calor y ya, allí se acabó mi buena racha, mi buen día y empiezo con la migraña, empiezo este con los mareos, Empiezo a temblar y es incómodo y por eso también hay veces que me cuesta tener amigos porque no entienden, que les digo, ah, mañana nos vemos, ¿no? Y este nos vamos a tomar una nieve. Ah, pues bueno, órale, va. Vamos y ya llega mañana y digo, no, pues este, no puedo porque me siento mal. Fue tanto la emoción de poderte ver que ya me sentí mal y no puedo porque pues ni modo que sí vamos a tomarnos una nieve y para qué, que capaz te la regreso allí, ¿no? Entonces te pongo puestita en la calle, pero no de nieve. Entonces es algo complejo que a veces uno dice, no, sí puedo, y te haces, lo te haces fuerte y dices, no, sí puedo llevar una vida normal, puedo hacer un día normal, pero tú sabes que no, y que a veces el hecho de querer hacer un día normal te puede costar una semana mala, de tenerte que estar en cama por tratar de dar el ancho de lo que todo el mundo consideraría normal y que es lo adecuado de cómo llevar tu día a día y pues es, es básicamente una de mis más grandes contradicciones en este momento. Ay Nati, muchas gracias por abrirte así, por contarnos esto. Eh, me hiciste recordar mi época adolescente y sí, lo difícil que es vivir eh, en el cuerpo de una mujer adolescente y con enfermedad rara, o sea, leía un estudio que, que decía que los seres humanos más, que están viviendo una crisis mucho más fuerte que cualquier otro ser humano, son las mujeres adolescentes, eh, las mujeres en edad adolescente, o sea, están las neuronas, las hormonas, las, todo el alborotado, mil sustancias, y luego aparte, con una enfermedad rara, ay, ay Dios, gracias. Sí, y aparte Nati. con los achaques de viejito. Exacto, sí. Ay, no les chocan, no les chocan estos momentos de las amigas quejándose de, ay, como que ya estoy llegando. Bueno, las, de cuarent las cuarentonas estoy hablando, Nati, tú, tú, omítete aquí de Ay, como que ya a los 40 sí duele de la rodilla. Y es como, güey, a mí me duele de siempre. ¿De qué hablas? <ríe> ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién nos cuenta su más rara contradicción? Si quieren, continúo. Venga, Sam. Pues, creo que me identifiqué bastante con, con lo que contó Nati. Ya no en la adolescencia, ya un poquito más grande. Pero creo que también este... Este impedimento a veces de llevar un día normal también, eh, como de levantarme súper temprano, yo soy muy de mis rutinas y así como, como de media ñoña soy, ¿no? Como tengo que hacer esto y tal. Y luego a mediodía es que me está doliendo la cabeza, es que me duele la columna, es que... Y entonces como que empieza a bajar mi pila, mi pila y... Y llega un punto en que empiezo otra vez con la cabeza, como es que coño, si no tuviera esto, tal vez estaría dando el 100%. Entonces, muchas veces creo que esas cosas, pues, ya no las externo tanto, aunque sé que tengo como bastante red de apoyo con mi gente cercana, pero porque también pienso que ya los cansa uno, ¿no? Como de, ah, está morra otra vez va a estar con, con esto tal. Y pues también, aunque intentan entenderme, a veces siento que no me terminan de entender, ¿no? Este pues no sé, o, o en el trabajo también, que, que pues yo estoy a, a cargo de un, de un negocio y pues muchas veces quiero hacer muchas cosas, tengo un chingo de ideas y incluso eh, incluyen cosas de actividad física y pues no me da el cuerpo, ¿no? Es como ya me desvelé unos días trabajando, esto y, y me duele mucho las rodillas, ¿no? me levanto y estoy como acartonada con, con la rigidez de la artritis, y siento que todo eso, eh, pues, es, es mi, mi contradicción de, de querer hacer mucho y, y pues, ta, también a veces ubicarme que, pues, el día tiene que ir más lento, ¿no? No como, como tal vez yo quisiera. Y, y pues, también eh, como... Esto que comentaban a ti, tal vez ya no con mis amigos tanto de salir, pero sí muchas veces hay planes, hay situaciones que, que uno quiere tener un poquito más de vida social y pues también que te gana y dices, no, pues ya estuve en chinga todo el día y mi cuerpo necesita descansar, ¿no? Tal vez no puedo permitirme el descuido que una persona sin una enfermedad rara o normal... <ríe> Eh, pueda tener, ¿no? Como que digo, puta, si ya me desvelé tres días, tú sabes que el cuarto, tu cuerpo va a estar mal, ¿no? O sea, que si ya te comiste tú una pizza, una hamburguesa, te va a costar peor, ¿no? O sea, entonces todas esas cosas que, que me gusta, sí me gusta llevar orden, pero pues soy humano y también peco y también la cago y también tengo desórdenes, eh, siento que es lo que más me cuesta luego como el, este desgaste que, que tienes, que que pues ves a otras personas y dices, como todo el fin de semana salió de fiesta, hizo esto y está el lunes, pues sí, crudo, cruda, ¿no? Pero está llevando su día bastante sin novedades y tú así, tú dices ¿Qué, ¿qué hice, no? Pues estuve sentada todo el día y, y hoy me duelen mucho las piernas, se me están hinchando, siento que esas son las cosas que a mí me cuestan bastante, entre otras. <risa> Gracias, Sam. Eh, abrazo tu vulnerabilidad y me sumo por dos, <risa> este, porque sí es, es bien complejo de pronto habitar estos cuerpos. Eh, por acá Ceci Siller nos dice, mi Sam, es que sí estás dando tu 100%, de hecho nosotros lo damos más. Y sí, ¿sabes? De pronto como que cuesta trabajo asimilar que ese aparente, 20% que estamos dando, por poner una cifra, es nuestro 200 casi, ¿sabes? O sea, porque ya existir en estos cuerpos, en estas realidades, es que salir de la cama, o sea, ya, ya ni siquiera hablemos de cosas más complejas. Salir de la cama eh, puede ser una labor realmente titánica para quienes habitamos estos cuerpos. Pero claro, de pronto volteamos a ver las vidas de otras personas que no tienen estas enfermedades y sí que da esta sensación de, chale, yo solo estuve sentada aquí y ya no aguanto el cuerpo, ¿no? O sea, pareciera que no hice nada y es como... Pero, pero para nuestros cuerpos estar sentadas aquí incluso, estar conversando, manteniendo la atención en esto, mientras quizá algunas tendremos dolores o incomodidades, eh, ya es así como que el 200%, sí, o sea, mientras siento que el hombro se me juega, ¿no? <risa> o a lo mejor cari siente sus ojos resecos, ¿no? O sea... Al final del día, creo que es importante trabajar en eso, pero, pero entiendo perfectamente y, y de verdad te abrazo. Me dio chueco porque me duele el hombro, pero te abrazo. Porque, porque también me pasa. Sí, así como. Y bueno, eh, vamos a, a cerrar con broche de oro este tema de nuestras más raras contradicciones, dándole paso a la presidenta del club de fans, Gracias. Cari, cuéntanos. Pues es que son varias, o sea, para empezar, pues a mí el diagnóstico fue ya, ya cuando yo ya había llevado una vida, ya cuando tú ya habías planificado algo. Yo sí soy una de las personas que disfruto el estar sola, el salir, el ir, el venir. De hecho, mis actividades antes eran mucho, muy callejeras y cuando llega esto, desde ahí, ¿no? Que no, que no lo entiendes. Pero, Rubrias, esa vez es la primera, ¿no? Que, pues, tú ya te veías, ya estabas estudiando y todo. Y llega. Y la segunda es cuando ya llegas con los médicos, ¿no? Que. Yo sé que no es una gripa, ni es una tos, ni es algo en lo que ellos puedan decir, ¡ay, ya la curé! Y no sé si por esa importancia que no tiene para ellos, no, no ves tú un, un esfuerzo mayor para ellos. De que te digan, pues, para hacer amor, pues, descansa. Pues sí, pero si descanso acostada, ¿cómo me voy a levantar? Si descanso sentada, ¿cómo quieres que camine? Si estoy parada un rato, ya traigo otra consecuencia. Entonces, ¿cómo es el descanso para ti? O sea, es descanso, no haga ciertas actividades. Me imagino que hay algunas personas las contradicciones de que a lo mejor también quieren ser mamá. No pueden. Aquí mi ventaja fue que se diagnosticó hasta después. Entonces, tuve, como muchas personas lo dicen, pues ya eres mamá y entonces también ves las contradicciones de las cosas que te empiezan a decir la gente lo que ya tienes no o sea tienes un esposo tienes una hija ya hiciste eso no no es eso no es eso no es eso tomen eso y sí se enfoca en lo que no tiene y eso es también a lo mejor no debe de aprender a no hacerlo pero son todas esas grandes contradicciones y luego llegas a a quererte atender y pues vemos que alcanza para esto, pero para esto no. ¿Y cuál es la prioridad en sí? ¿Cuál es la prioridad en esta situación? ¿Cuáles son las prioridades, no? Y e igual que como todas, o sea, tú dices, ay, ah, esto quiero hacer, llevar la vida en lo más normal posible, pero no se puede, o sea, no se puede. Entonces, las actividades, si ya te estuviste 15 minutos lavando los trastes, ya estás cansada, ya estás agotada, ya no, ni cumples allá, ni cumples acá, y como ustedes dicen, aunque uno cree que está dando su 100, pues al final como uno ve todo como en el 20%. <risa> Dice, ya no hice nada en todo el día. Y se van acumulando esas cosas y te van acumulando tus reproches. Porque pues dices, ni soy a lo mejor buena en esto, ni soy buena en lo otro, ni soy buena en aquello. Y todo esto se va jugando. Y otra de las raras contradicciones es eso, de tu grupo de apoyo o de, la, o de las personas que tú Tenías en tu comunidad, en tu comunidad o en tu grupo, cómo ya no están. Y uno de repente volteas y ya no hay nada, o hay unos cuantos. Y eso también te pega, ¿no? Esa, esa contradicción de, ah, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? Y empiezas a conocer a las personas y, y pues está bien, porque también es normal que ellos tengan miedo y digan esto, no lo quiero esto no lo quiero en mi vida y, y, y está bien que, que se vayan pero sí es algo que tú no esperabas que tú no esperabas y, y son todas esas cosas que, que, que pasan en la vida cotidiana es este, muy difícil y pues aquí también dentro de lo que cabe lo, lo bueno es que pues mi hija ha crecido con esto lo ve lo más normal posible hasta ahorita no, no le ha afectado bueno no lo siento yo y pues, pues mi esposo es, yo creo que mi angelote. Yo creo que sí. Es lo más maravilloso que me pudo haber pasado. Y pues ahí estamos. Y, y pues seguir investigando porque no hay un patrón para estas enfermedades. No hay sigue esto, sigue el otro, sigue aquello, hace esto para que esto no pase. O sea, no. O sea. Uno tiene que aprender diario y tiene que aprender a vivir con ello. Es difícil. Yo todavía no no lo aprendo. Y eso es parte de mi experiencia. <risa> Ay, Cari, muchas gracias por compartirte así, por vulnerarte así. Te abrazamos todas. es un poco chueco, pero te abrazamos todas. <risa> eh, me dejaste pensando y sintiendo muchas cosas. Eh, creo que las respuestas de las tres no, me han llevado a pensar en un buen episodio, el de maternidad, el de etapas de la vida, el de no sé qué, el de el hijo esto o el hijo aquello, o ya mejor mando toda la chingada. este Trabajo no trabajo, ten, cuido cuando tengo que cuidar y cuidar mi trabajo y seguirle. Y también me quedé pensando en en esto como... Esta vida que tenemos de constantes pérdidas, esta vida que tenemos de constantes duelos, estos duelos constantemente no resueltos y no se ha terminado cuando ya hay otra pérdida y otro duelo y otra pérdida y otro duelo y acumulamos y acumulamos más el dolor, más... De, uh, y abruma, es demasiado. Y por último me quedo con algunas palabras que dijeron, ahorita tú dijiste, pero qué es descanso, o sea... Claro, ¿qué es descanso para nosotras? ¿Qué es un día productivo para alguien como Sam? ¿Qué es una cruda para un cuerpo de estos? ¿Qué es la adolescencia para, para nosotras? Está cañón. Eh, nada, les invito a quienes nos escuchan a reflexionar en, en cuanto a estos, estos términos. ¿Qué es para ustedes? ¿Descanso, adolescencia, productividad, pérdida? ¿Qué es? Porque les aseguro que, que eso que es, es muy diferente a lo que es para otros. La vida no es lo que es, sino lo que significa para cada uno de nosotros. Y para cada uno tiene un significado completamente diferente. Eso sí, la comunidad de personas con enfermedades raras tendemos a tener significados parecidos. Para nosotros el descanso, el dolor, la productividad, el gaslighting que nos hacemos propio ahí en el cartero, ¿a quién no se ha considerado a sí misma huevona? Pues sí, yo me he considerado, debe ser que sí soy una huevona, pues no logro hacer lo que los demás. Y no. ¿Tenemos comentarios, Blanks? Sí, hay varias cosas por acá muy interesantes. Eh, gracias a todas, primero, por la vulnerabilidad y por poner estos temas sobre la mesa. Sabemos que no es sencillo. Pero es necesario y también importante, eh, porque muchas veces lidiamos todas estas batallas y atravesamos estos duelos, estas pérdidas, pues en solitario, decía Sam por ahí, y, y o sea, te entiendo perfecto, y otra vez me sumo a este rollo de, oh, iban a decir que estamos rayacholes, Chole, ¿no? que ya basta con su drama, que ya basta con su, eh, ¿no? Y entonces de pronto, pues como que aprendemos a, a callarlo y a llevarlo como que nosotras por, por nuestra cuenta. Y creo que tener este espacio eh, en el que podemos, al menos estas cinco personas, pero también las que nos están viendo, entendernos y decir, sí, claro, o sea, yo, yo también me siento así, ¿no? Te siento, hermana, <risa> ¿no? Me identifico contigo. Creo que ayuda bastante. Eh, bueno, vamos con, con los comentarios. Eh, denme un momento porque hay un montón. Ahora sí. Eh, mm -mm. Bueno, sí, ya nos dice que la vida sí es única y que hay que disfrutarla, eh, por acá Ana Griselda vázquez nos comenta, a mí el neurólogo me dijo cuando mi hijo tenía 8 años y apenas se lo diagnosticó la le leucodistrofia que me lo llevara a disfrutar porque no llegaría ni a los 12 años, ahorita tiene 20 y seguimos luchando pero tristemente nos va ganando la enfermedad en la parte física pero mi familia y yo ganamos al tenerlo junto a nosotros tantos años. Amable personal de salud, si lo que va a decir no lo puede decir empática y asertivamente, por favor cállese, ¿no? Porque qué horror que un personal de salud te diga, ay, mejor llévelo a disfrutar porque no va a vivir más de 12 años. O sea, creo que hay formas en las que esto se podría transmitir de una forma completamente diferente, más empática, más asertiva. Entonces un mensaje para el apreciado, necesario sí, también personal de salud. Cuiden tantito cómo transmiten los mensajes, por favor. Eh, Soledad Vivanco, saludos hermosas, Pau Carvajal, es mi primera vez aquí y me está gustando, mil gracias por tener este espacio y compartir, gracias Pau por estar de este lado. Síndrome de Morcier nos dice, mi pequeña es adolescente y muchas veces se quiebra, no quiere salir, no quiere que la vean, es rechazada por su condición, sufre en ocasiones en silencio, pero admiro eh, que saca fuerzas y sigue. Eh, Marina Catarina nos dice, saludos chicas, Ceci Siller, eh, ah, bueno ese ya lo había leído, Um, um, um, um, espérenme uh, Esther Araceli nos dice Una pequeña caminata o un ratito de sol Y necesito muchas horas de sueño para recuperarme Y sí, ¿no? algo que puede parecer tan simple Para cuerpos como los nuestros es de verdad algo tremendo María Eugenia Vázquez Pérez dice Sam, das mucho más y aún con dolor o limitaciones Siempre tu actitud es de dar incondicional Lucy A.G., hola, qué gusto verlas. Mari Campana nos dice: la mayor contradicción es que todos somos fuertes y estamos en la lucha. Les abrazo a todos. Gracias, Mari. Eh, fuerza Valeria nos dice: mucha fuerza para todas. Lucy A.G., nuestras enfermedades raras están llenas de contradicciones, incomprendidos, con nula o poca empatía. Es todo un reto salir adelante cuando tienes muchas cosas en contra. Y sí. Vanessa Contreras, saludos a todas, gracias por compartirnos sus sentimientos, sus vivencias, me siento identificada con todo lo que han eh, comentado, Mi, mis estados de ánimo, flor de piel, pues es difícil que a veces nos entiendan todo lo que sentimos, y sí, completamente, Lucia G, en este caminar he aprendido que más vale tener poca gente que te apoye, pero de calidad que a varios que solo te afectan por su incomprensión, pero también de pronto qué difícil es coincidir con esas personas, ¿no? Eh, o sea, con gente que sí te, te apoya, que te entiende, o que al menos lo intenta, pues. Eh, por acá Vanessa Contreras, gracias chicas por compartirnos sus experiencias. Eh, emociones, todo lo que pasamos al tener una enfermedad, así tengo granulomatosis de Wegner, espero estarlo diciendo bien, si no, una disculpa. Ya con diagnóstico de altas y bajas y estados de ánimo y dolor de todo un poco, les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Sol Echepare, eh, gracias chicas por sus experiencias, gracias Sam por representar nuestras patologías, comparto las mismas. Eh, sol de uve argentina, soy, soy de uve argentina. Eh, Lucy Ag dice, las estoy viendo desde el hospital, hoy toca nuevo protocolo de estudios para confirmar mi diagnóstico ya confirmado, porque quieren asegurar por segunda vez el diagnóstico que ya tengo, dice autonomía para seguir en la lucha porque reconozcan la discapacidad invisible? Como si en la, el último estudio para acá hubiera cambiado algo, ¿no? O sea, es como, ya tienes el diagnóstico y hay que confirmar lo que ya confirmaron, como si, no sé, en los meses o semanas que hayan pasado, mágicamente tu cuerpo haya dicho, ¡ay, voy a funcionar como debería! O sea, <ríe> qué, ¡Qué horror! Pero un abrazo, Lucy. Eh, bueno, por acá Ale Barrios dice, saludos, yo acabo de perder... De perder a mi doctor de vida, a mi doctor de vida, perdón. Él me detectó mi enfermedad después de tantos años, siempre me cuidó y trató con amor. Ahora eh, me, me siento abandonada. Él entendía mucho cómo me sentía, no hay empatía de muchos ante estas enfermedades. No sé cómo iniciar de nuevo con alguien más, con otro médico que me comprenda y me apoye. Mm, un abrazo, Ale. Eh, Jorge Pelayo, muchas gracias por compartir. Y Nati Eguiluz Moya, me sentí muy identificada cuando dijo que le da miedo cancelarle planes a sus amigas. Porque no vayan a decir, ahí está morra de nuevo con su enfermedad. Y yo creo que muchos acá nos hemos sentido de esa manera, ¿no? Y ya, ahí estamos. Sí. Y sí, pues todos, como les decía, toda nuestra comunidad entiende perfectamente qué es esto. Eh, pero estamos aquí no solamente para compartir y abrazarnos entre nosotras, sino que hoy, bueno mañana, es un día muy importante. Es un día eh, en el que la idea es que, que nos visibilicemos, pero que nos visibilicemos también ante aquellos otros que no viven estas realidades, para que puedan entender, para que puedan empatizar, para que tengan un poquito de compasión por esto que estamos viviendo en el día a día. El último día de febrero de cada año, desde el año 2008, se conmemora el Día de las Enfermedades Raras. Se eligió el último día porque pues muchas veces cae, no muchas veces, algunas veces cae en 29, siendo este un día raro y pues por eso es el día de las enfermedades raras, el 29 de febrero y cuando no hay termina siendo el 28 de febrero. La idea de, de conmemorar este día es visibilizar estas realidades, visibilizar las vidas como la de Nati, vidas como la de Sam, como la de Cari, como la de Blanks y como la mía. La idea es poner sobre la mesa la problemática que, que vivimos, las problemáticas generales, pero también las cosas chiquitas que parecen pendejaditas, pero de verdad es un estrés pensar que mis amigas ya no me van a querer llamar para sus planes porque nunca puedo. Es un verdadero estrés porque eso repercute en mis relaciones sociales, en mi red de apoyo y luego entonces en mi autoestima y, y, y en muchas otras cosas que terminan resultando... Un cachito más de peso parece costal, que ya venimos cargando con todo, con toda la fregadera que, que, que tenemos. Entonces, en ese sentido, chicas, y pensando que, que pudiéramos darle algún mensaje a las personas respecto a este día, ¿qué, qué le podrían decir? No, no a la comunidad, no a las otras como nosotras, sino a los demás. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué, qué piensan? Ah, y a lo mejor no puede ser a todos, puede ser a un grupo en específico, ¿no? Ahorita blanco decía al apreciable este grupo de profesionales de la salud, por favor, esto. No sé si Nati le quiere decir a los profesores de las secundarias y preparatorias, por favor, esto. O a los jefes de área de las empresas, por favor, esto. ¿Qué tenemos para decir? Quien quiera, adelante. pues Sí, Sam, tú. Ok. Eh, pues ahorita que, que lo mencionaste, Pali, eh, creo que sí me gustaría mandar el mensaje a, a todas las personas en el, en el rubro laboral, no eh, si son jefes, jefas, eh, o están a cargo de algún departamento, como sí intentar ponerte en los zapatos de... de de alguna persona que pueda tener alguna condición diferente, porque pues muchas veces eh, creo que al estar a cargo eh, se exige demasiado, ¿no? y se deshumaniza mucho al empleado, no es como nada más tus intereses personales o los intereses de la empresa, y también a veces se apegan solamente a esas cosas que sí pueden causar incapacidad, según el IMSS, este, o otra, u otra dependencia, y pues muchas veces no encaja en ese patrón el malestar de, de la persona, ¿no? Y, y también es válido. Entonces creo que, que aprender a escuchar, que dar espacios para, para que se sientan cómodos, seguros, creo que es, es muy importante, ¿no? Yo lo veo así, ¿de qué me sirve tener personas que, que estén trabajando en mi equipo si se sienten mal, si... Eh, pues emocional, física, creo que ni siquiera se cumple un rendimiento óptimo ni para la empresa ni para nadie y yo lo viví como, como empleada o como parte de, de sociedades tal vez y que te invaliden porque tienes un dolor de cabeza, una migraña insoportable y que te digan pues es que todos tenemos un dolor de cabeza ¿no? y así hay que trabajar, es muy, muy difícil eh, además de que estás luchando con el malestar, te genera mucho estrés, te genera tristeza y, pues, no se vale, no se vale porque antes de ser empleados o de cualquier situación, somos pues seres humanos y yo creo que esa sería mi invitación, ¿no? Como eh, pensar que, que tú podrías estar en, en esa situación y, pues, considerar que, que no hay nada más importante alrededor del trabajo que la salud de esa persona, o sea. Y eso, invitarlos a tener espacios donde se valore la persona, o sea, la calidad humana, todo, y no nada más como tener nóminas y, y esto tan frío, ¿no? Para mí sería una de las cosas más importantes y que intento aplicar aquí en, en el trabajo, eh, porque está muy feo escuchar a, a personas, pacientes que están luchando con todo y todavía se tienen que preocupar porque es que si falto, es que si esto, voy a perder el bono de tal, cómo voy a pagar mis medicinas, es que el IMSS, entonces muchas veces hay que salirnos de todas estas burocracias, de lo que nos dice la incapacidad y, y poner tres pesitos de madre y, y pues también eh, pues ser humanos, ¿no? Creo que es, es lo que yo quisiera decir. Muchas gracias, Sam. Sí, atento llamado. Y nada más para cerrar un poquito el comentario de Sam, entiendan que para personas como nosotros perder el trabajo y perder el IMS, el ISTE, el tal, hablando de quienes fuéramos empleados de, de, de ese tipo de instituciones, o sea, nos están sentenciando a muerte, literal. O sea, no es ninguna exageración. Perder nuestro derecho a biencia, es una sentencia de muerte. Y vivir con la zozobra y con el estrés de que no lo estoy logrando, pero me toca pero es muy jodido. Entonces, por favor, un, como dicen en Colombia, un tantito de por favor. Creo que querías hablar tú, Nati, o quién va. Hola, yo ¿También? okay pues primero, yo creo que todo va con lo que es el sistema de salud y, por, lógicamente, empresas. Como lo hemos visto, yo creo que a nadie no sé, la forma en la que nos dan los diagnósticos o en la que no nos los quieren dar porque a mí sí llegó y me dice un médico me dice ¿para qué quieres saber lo que tienes de tomar? no tiene cura o sea así me dijo, literal ¿para qué te sirve saber qué tienes si no tiene cura? o sea no sé y se me hizo raro porque su asistente de ese médico estaba en silla de ruedas. No supe, no sé, qué tenía la chica. No, su, no sé. Pero se veía llegada a él, o sea, no sé si era su pariente o si ya tenía muchos años trabajando con ella, pero aún así me dijo eso. Cuando eh, no me quiso decir el diagnóstico ni tampoco ya no le quiso mandarme a... Eso que te mandan, ah, pues yo no sé, pero vete ahora a Neuro, ahora vete a Reum, ahora vete a No, ya, él me dijo: te van a dar el mismo tratamiento para cualquier enfermedad inmune, y pues ya. Entonces, sí, quiero que, que tuvieran esa táctica. La verdad, sí, somos importantes. No sé, esa zozobra es bien difícil. Esa es una. Y la otra, en lo de, en lo de los trabajos, yo entiendo a gente que, que puede trabajar y que tiene la discapacidad o que no la tiene, pero a veces nuestro grupo de apoyo es la que trabaja. Y entonces también ahí no hay ni cómo. O sea, si tu grupo de apoyo tiene que pedir el día, pero aparte él también paga tu tratamiento. Ellos pagan tu tratamiento. O sea, todo mi grupo de apoyo trabaja. Y entonces cuando no tiene que pedirlo uno, lo tiene que pedir el otro. Y pues ya también es ya chole porque tú no eres el enfermo. Ser la otra persona, ¿no? Entonces, pero y todos los, exter los externos cuestan, ¿no? Si te vas en el servicio de, de taxi privado, si tienes que contratar a alguien que a lo mejor no como yo, que me cuide la niña, etcétera, etcétera. O sea, todo eso va generando y tú dices, pues es que ya ya falta este al mes, por lo menos cuatro veces, porque tampoco ni en eso se ponen de acuerdo, ¿no? Tienes la cita hoy con el neurólogo y en 15 días con el otro y en. Y, en, y uno en la tarde y otro en la mañana. Y entonces no se pueden, ¿de acuerdo? Entonces tienes que estar apoyándote de todos, pero también sin querer se está perjudicando lo de los demás. Entonces sí, siento que falta todavía un reacomodo en todo ese tipo de cosas. Y, y pues también, o sea, porque por donde si yo tenía también seguro de gastos médicos, pero pues no, no te cubre nada. No, no saben, o sea, no, eso, esto no, esto no, gasta y después se te va a hacer el reembolso y a ver ahora ya gastas y no se pienso nada. Entonces sí, sí pienso que en lo que es salud y lo laboral sí hace falta todavía hay muchos huecos para, para podernos sentir mejor y sentirnos bien, porque sí, también ese tipo de cosas de, de no saber cómo moverte o cómo hacerle te hace daño. Y si tú no estabas enferma de eso, ya te enfermas. O sea, ya empieza también a, a mermar en la, en la salud de, de la, de, en tu salud y en las personas. Entonces, también tenemos que estar conscientes de que no todas las enfermedades son visibles. Yo sé que es difícil, pero no. Por un decir, a mí me cuesta mucho trabajo por un decir, voy a un centro comercial y, y digo, bueno, ya me estoy hidratando bien y tengo que estar corriendo cada 15 minutos al baño. Y no hay un baño cerca. O sea, primero te ponen los espejos y el baño estará la... siguiente cuadra y yo Dios mío, santo, no me hagan eso por favor, y ya por cualquier cosa dices, bueno voy a entrar aquí el de discapacitado, sales y la gente te ve mal o sea, no es necesario que llevemos una playera ni aquí en la frente tengo porque a tomar no le van a entender no le o sea, no van a entender entonces sí, sí, cuesta trabajo ese tipo de cosas de que no te puedes mover no te puedes involucrar la, las calles, o sea, es que en verdad todo nos afecta, hasta el bajar una banqueta. Es muy complicado, o sea, no sé, no sé, yo sé que son cosas que dicen, ah, pues no podemos ponerle para todos, ¿verdad? O sea, no podemos hacer un mundo ideal para todos, pero hay esos simples detalles que sí, a veces sí, a uno sí, les cuestan más a otros, o sobre todo a la gente, ¿no? Tú vas como caminando y yo sé que la gente tiene prisa, trae también sus problemas y te avienta. Y ese aventón no sabe hasta dónde llegó, ¿no? Entonces, sí, yo creo que toda la gente deberíamos vivir con esa empatía porque no, bueno, ya como menciono no a lo mejor no son enfermedades, son problemas, son cargas, son lo que sea, pero debemos siempre estar pensando en el otro, por cualquier situación que pueda estar pasando para no ser tan tan egoísta en la vida. Es ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Caribas tú, Blanks? Estaba así a dos de estornudar y fue como... <risas> eh, ay, qué, qué complejo, muchachas, eh, todo esto de existir en estos cuerpos y en estas sociedades, ¿no? Eh, o sea, ya dejen vivir con la enfermedad, existir nada más. Eh, y ahorita que escuchaba a cari con esto que decía de las consultas médicas, eh, sabes, como que no se ponen de acuerdo, es que, híjole, hace falta tanto y una de esas cosas que hace falta es justo que haya un tratamiento interdisciplinario eh, donde la atención sea integral y no sea como coches por partes, ¿no?, Así de, ay, le reviso el chasis, ¿sabes? Y luego le cambio las balatas, es como, no, o sea, ¿cómo te explico que, que todo va junto con pegado? Y lo ideal sería que pudiéramos tener esa atención eh, integral con las distintas eh, profesiones o especialidades que requerimos. Ahora, también entiendo que de pronto, pues, ni las políticas públicas, ni el presupuesto, ni el sistema de salud nos dan para hacer algo así. Solo hablo de lo que románticamente me gustaría que ocurriera, ¿no? Eh, porque quizá eso facilitaría tantito las cosas. O al menos haría que fueran tantito menos complejas, ¿no? Dime, Pali. Vale. Eh, me quedé pensando en que justo, o sea, a veces es este rollo de que queremos una utopía y está muy difícil y, claro, está bueno vislumbrarla para caminar hacia allá. Pero mientras tanto... Eh, creo que tendríamos que tener un programa de esto, no me acuerdo si en lo que nos sumo lo, lo, lo, lo hicimos Sam tú me recordarás, de como hacks para, <risa> para existir teniendo una enfermedad rara, ahorita que te escuchaba Cari decía, uno, cuando yo voy a salir a caminar tipo así y que va a haber mucha gente si bien es un día que no necesito el bastón pero sé que va a haber mucha gente, me llevo el bastón porque sé que viéndome con bastón me van a tener un poquito, no mucho más, pero un poquito de más comp este comprensión, compasión, empatía. La otra es en el Instituto de Salud, tú que si sí tienes derecho a vivencia pública, porque bueno, las de privada es otra cosa, pero en pública sí puedes decir, ay, no, es que yo vengo de Cuernavaca, y ya me dieron la cita de laboratorio el 28, ¿me podía dar la del esto el 28 también? Y, y le bajan dos rayitas a su desmadre, ¿no? Y es como que, ok. Porque si eres de la ciudad, no. No, no, no del 28 a las 7 y luego el 3 a las 5 de la tarde <risa> este, esas cositas que uno dice ¿por qué tendría yo que hacer esto? deberían las cosas de estar así, deberían de tener empatía, deberían de saber que no o sea no tengo la fuerza la, la, la, la posibilidad de caminar tanto o de gastar en un pendejo taxi para ir hasta el hospital y que me hagan y luego otra vez regresa y otra vez vuelve y el, el el persona de apoyo que también tuvo que pedir permiso en la chamba para acompañarte dos días en lugar de uno solo, ¿no? Pero, digo, hay algunos pequeños hacks que luego, si tienen alguno, escríbanos en los comentarios. Hacks para, como dice Blanks, existir. <ríe> Teniendo una enfermedad rara. <ríe> ya, eso quería decir, gracias. Y sí, por favor, que, que nos compartan sus hacks para hackear el sistema tantito, este, ¿no? no pasarla tan pinche mal eh, viviendo con, con, con estas enfermedades, porque suena broma, broma, ¿no? pero no es, o sea, este auxilio, esto no es un meme, existir, existir en estos cuerpos y en estas realidades es sumamente complejo, y y en todos los sentidos, ¿no? O sea, Karin nos decía en el tema de salud y en el tema laboral, pero también en el social, eh, en todos, pues, o sea, de verdad, existir, está muy cabrón, amigues, o sea, <ríe> sí, para cualquier persona, pero, pero más como para quienes vivimos en estas particularidades. Pero bueno, eh, me voy a callar y voy a darle la palabra a Nati. Cuéntanos, Nati, ¿tú, tú qué mensaje le mandarías a la sociedad? Desahógate. <ríe> bueno, pues... Mi mensaje para la sociedad sería tanto para los de salud, para los de negocios, las escuelas, la familia, en general, todos que sean más empáticos, pacientes, que traten de entender y si no pueden entender, comprender y tratar de ver un poquito la vida desde nuestra perspectiva o nuestras dificultades y no creer que todo el mundo es igual no querer razar a todos como ellos, o como todos los demás, sino que todos tenemos nuestras particularidades, y teniendo una misma enfermedad rara, tenemos dificultades diferentes, porque afecta, digamos, a mí se me disloca la rodilla, y ahorita a ella se le dislocó el hombro. Entonces, tenemos diferentes cuestiones aquí, a los de salud, que tengan un poquito de más tacto, que no te quieran decir las cosas así tan fuerte, porque pues tenemos sentimientos, el hecho de que tengamos una enfermedad rara no quiere decir que eso nos hace raros y de corazón frío y sin sentimientos. Tenemos dolor y nos ponen a veces tristes las cosas que nos llegan a decir y nosotros estamos buscando en ellos una mano amiga que nos pueda buscar un remedio o una forma paliativa de llevar nuestra condición, no que nos hagan sentir peor de lo que ya. De los de los negocios que traten de, también de entender que hay veces que tenemos que pedir un día libre porque de plano no no podemos ese día, no porque no queramos, no porque seamos flojos, no porque de plano digamos, ay no, qué hueva, me da ir a trabajar porque salía nubladito o así, ¿no? Y mejor me quedo en la cama. No es porque nos duele, es porque nos sentimos mal, es porque de plano no podemos. Y hay días que no podemos y también nosotros tenemos que aceptar eso, que hay días que tenemos que ponernos nosotros mismos un alto para cuidarnos porque si no puede llegar a ser algo peor. En las escuelas que sean empáticos, que si no saben de una condición, también esto va para los médicos, que investiguen, que no se queden en blanco, que no se queden nada más con lo que ellos saben y hasta allí. Que investiguen de las condiciones de las que les hablamos y de las demás que puede haber. Porque, digamos, en el recreo de la escuela, sales y te pones a hacer educación física en pleno sol, yo que me hace mucho daño, me desmayo. O varias veces en educación física me desloqué el cuello. Entonces, pues así como que, ay, no, no es para tanto, ¿no? Y te dicen, no es para tanto, no es para tanto, y te la crees. Te crees que no eres para tanto y que... Es verdad que todo eso que te están diciendo de que eres una exagerada. Y desde tan pequeños en la escuela te lo involucran y te lo meten en, en la mente de decir, no, no te pasó nada, no es que, oiga, maestro, este me desloqué la rodilla eso no pasa, no, eso no pasa. Me madre ah, este, ah, pues está bien, quédate en el salón sin comer. <risa> Entonces, este es algo que sí a veces llega hasta la crueldad. Yo por lo mismo estudié en casa, porque en las escuelas no me pudieron entender. Me costó mucho trabajo tratar de llevar una vida normal escolar. No lo logré y este por mi salud, tanto emocional, mental y física, decidí estudiar mejor en casa. Porque la verdad sí me estaban haciendo más daño de lo que me ayudaban. Y las familias, hay veces que si bien yo tengo la fortuna de tener a mis papás como apoyo, tener familias, las familias que uno mismo se va formando, que se va creando con amigos, que vas conociendo a lo largo de tu vida, que les agradeces todo por existir, por estar allí para ti en tus peores momentos que te comprendan y que yo ahorita, si bien con mi diagnóstico, muchos se fueron, encontré otras personas que sí me aceptan como soy, que están de acuerdo, que me cuidan, se preocupan por mí y que no necesariamente es familia sanguínea, porque mi familia, mi familia sanguínea a veces ha tendido a rechazarme, porque como también es genético, uno les dice, es genético. Ay, no es cierto, a tú quítate, tú eres la pesada, ¿no? Entonces, este, no me vayas a contaminar acá a los demás. Tú no te acerques porque si no capaz que te ven y capaz que ellos dicen yo también. No, no, no, no, no. Yo que ahorita lo mío ya lo estoy aceptando como una discapacidad degenerativa. Este es muy difícil que en la familia quieran entender y aceptar. En la familia hay alguien con discapacidad. Es algo que si a uno le cuesta entender su propia discapacidad y su propio cuerpo, ya cuando lo platicas con la familia y dices, tengo una discapacidad, una enfermedad degenerativa, se espantan por las probabilidades de que ellos también lo tengan. O que dices eres mi sangre, ¿cómo vas a tener eso? No, no lo acepto. Incluso me han llegado a decir, no, tú no eres de la familia. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo vamos a tener a alguien con discapacidad aquí? ¿Cómo vamos a tener a alguien diferente? Y en el momento del diagnóstico, si bien muchos se fueron, sí me sentí muy sola porque me decían, es que ya no haces lo mismo, ya no juegas, ya no corres, ya no sales al sol. Y como a mí me afectó todavía más mi, mi síndrome, sobre todo la disautonomía, después de un accidente, Después de ese accidente me quedé sola y me volví una viejita de mi casa <risa> y pues ya como que ahorita estoy volviendo a retomar, pero más que nada el llamado es a que traten de ser empáticos, traten de abrir su corazón tanto a nosotros como personas con enfermedades raras como hacia todos, porque no es justo que no quieras ponerte en el lugar del otro, que te creas ajeno de toda situación y que nunca te puede llegar a pasar a ti. No sabes en qué momento puedes tener tú una discapacidad o una enfermedad rara no diagnosticada. Y que hay muchas que se van generando con la edad o a causa de otros problemas que podemos llegar a tener. Entonces hay que vernos de esa forma que nos creemos libres de todo mal. Que si a alguien le pasa, a mí no me va a pasar. Pero uno nunca sabe y solo el tiempo dirá. Ese es mi llamado para todos. Muchas gracias. Cuánta sabiduría en una chamaquilla de 17 años, diríamos, ¿no? En esta chamaquita caguengue. Ay, Nati, estás muy cañona. Muchas gracias eh, por, por tu mensaje. También me dejaste muy movida. No, no, no hay que agregarle nada más. Eh, creo que Blanks y yo estaría bueno que también demos nuestro mensaje, pero no sé si antes, Blanks, miramos comentarios y esto. Sí, porque este live está bastante concurrido, me da muchísimo gusto que, que tengamos. Eh, sí. Somos muy famosas. <ríe> ¡Uh! Miren, sanas no, pero famosas ahí vamos. Exacto. Este, ok, espérenme, déjenme ver en, en dónde me quedé, eh, ah, ah, ah, ah, me encanta porque vi por ahí reacciones de risa, gracias, gracias por reírse con nosotras, este, a ver um, si mandaron hacks, quiero hacks, quiero hacks, <risa> sí, por favor, <risa> manden sus hacks para poder darle la vuelta al sistema. Otro hack mientras mientras encuentras los comentarios otro hack en esta en esta este comunidad machista en la que vivimos es hacerte la damisela en peligro en las instituciones de salud. No, sab oh, no sabes nada. Ay no discúlpeme no. Bueno ya yo le ayudo ya yo le ayudo. Ah Ay, ya. A decirle favor, a todos. Alguien rescáteme. <risa> o decirle a todos. Sí aquí van a escuchar todos los profesionales de la salud pero sí. A todos llámenle doctor y doctora. A todos. El que te toma los rayos X, doctor, el que doctora. A todos, porque así te tratan mejor, porque ay, ya les levantaste el ego un poquito. Hacks para Me vivir. Hacks para Gracias. existir con una enfermedad rara. Gracias. Exacto. Oye, sí, hay que abrir una sección, por favor, lo necesito. En el programa de Hacks para existir. Ok, <risa> ya, ya encontré el. ¿Dónde me quedé? Ale Barrios nos dice que la gente como profesores, médicos, generales, familiares, etcétera, al indicarles que enferme qué enfermedades tenemos, al menos se tomen unos minutos de su tiempo para buscar información por internet acerca de la enfermedad y así poder opinar ya todos, ya todos tienen internet a la mano. Eh, Ceci Siller Tipos de trabajos para todos los tipos de personas en todas las profesiones. Amén, hermana, me suscribo a eso, por favor. Eh, y Tak Silva, estoy viviendo el día a día con síndrome raro Mowat Wilson y es desesperante que los doctores no sepan, pero me ha ayudado mucho más la experiencia de otros padres que pasan por cosas similares. Es más cruel escuchar a un doctor dar un pronóstico de vida. Efectivamente lo es. Lucy, yo les diría a los empresarios, por favor sean empáticos, creen protocolos para pacientes como nosotros. Es absurdo que invaliden nuestros malestares y nos obliguen a cumplir las métricas consideradas para personas saludables y no para personas como nosotros. Saúl Hernández, mucho ánimo a todos que este diálogo llegue a todas las esferas porque ustedes también... Son ciudadanos y sobre todo humanos y eh, sus necesidades deben ser tomadas en cuenta. Tenemos que luchar por ello. Abrazo. Ceci Siller, tienes derecho a la salud digna y adecuada no solo si eres trabajador o eres beneficiario de un trabajador. Debemos tener el derecho solo por ser ciudadanos. Eso sería lo ideal y ojalá algún día eso se convierta en una realidad. María Eugenia nos dice, como médico rehabilitador y cuidadora de paciente con enfermedades raras, les sugiero que se apoyen de manera importante en la fisioterapia, ya que es elemental para prevenir y controlar las limitaciones físicas, al igual que el dolor físico, si en algo les puedo apoyar, con gusto estoy para apoyar en este camino de vida, que les toca luchar cada día. Muchas gracias, María Eugenia. Eh, fuerza Valeria e Isabel nos dice, todas las organizaciones deberían tener cláusulas que nos apoyen a seguir luchando por ello. Saludos y mucha fuerza. Lucy AG, a mí me dijo el médico de salud laboral, ¿para qué quieres pensionarte? ¿Para qué quiere pensionarse? Lo que usted tiene es algo simple, sí, se va a caer y desmayar y se va a accidentar, pero nada que no se pueda arreglar en el área de urgencias. O sea, es como, o sea, se va a morir, ¿no? Pero, pues, ¿para qué quiere jubilarse desde ahorita? Ay, qué horror, de pronto, me, así, les juro que siento que... Me patean el estómago cuando, cuando leo este tipo de experiencias. hacen sus reuniones entre ellos de medicina del trabajo y demeritan y minimizan porque sí, sí. no lo viven. Ojalá, ojalá les dé una enfermedad rara. Yo se los digo, ojalá, se los deseo. Gracias. <risa> Decretando, güey. <¿ves? risa> Decretando, a ver si de esa forma lo entienden. Y mira que mucha gente ni siquiera así. Bueno. Mari Campana nos dice, es un gusto encontrarles y conocerles, compartir su sentir. Saludos, cualquier apoyo desde Aguascalientes, México, cuentan conmigo, muchas gracias. Juan Carlos Flores, saludos afectuosos a todas, excelente programa y gran labor, muchas gracias. Ceci Siller, vas al IMSS y te dicen, ¿cuál especialista te urge? Porque no te puedo mandar a todos, ellos no deberían decir cuál me urge, exacto. Dice, así me dijeron y hasta eso era un doctor que tenía voluntad de agilizarme las cosas, pero también... ¿Los secuestran un poco a los médicos sus protocolos laborales y resguardo de la partida presupuestaria? Sí. Eh, Marina Catarina, ¿debería existir un servicio de gastos médicos especial para enfermedades raras? Por favor. <risa> Hay que decretarlo, hermanas, también eso. <risa> es... Han habido algunos intentos de eso, el fondo de gastos catastróficos, por ejemplo. Uh -huh. Uy, pero no saben el nivel de corrupción y robo a lo que se prestó el tema. Eh, eso, es jodido. Está difícil. Ya sé. Ceci Siller dice, todos me han dicho que no aplico para seguro gastos médicos mayores. Efectivamente, no somos susceptibles de, pero es una mentada de madre. Disculpen por mi francés. Porque no solo es, porque no solo no cabemos en el privado, sino que en el público por preexistencia tampoco. Entonces, vamos a chingar a nuestra madre. Sí, es como, ¿y entonces qué hago? O sea. ¿Sabes? ¿Cómo sobrevivo? Y vamos, a ver, yo por ejemplo tengo una enfermedad que al menos por este momento no pone mi vida en peligro como tal, o sea, no es que mañana me, me mata, ¿no? Y aún así es una meta de madre. Y quien sí si tiene enfermedades que, ¿sabes? Ponen su, sus vidas en peligro por la enfermedad. Entonces, ¿qué carajos? O sea, ¿qué, qué chingados haces? ¿No? Eh, y luego esto que platicaban también el fin de semana, Pali, en, en el foro de enfermedades raras... Eh, cómo de pronto en el sistema de salud se plantea que a los 16, 18 años ya, o sea, te, te quitan el servicio a mí me lo quitaron a los 25 y bromeando le decía yo a mi mamá claro, porque a los 25 sucede algo mágico que es que te curas y tú ya no tienes nada, ¿no? y, y ya, o sea, ¿sabes? La fila, la fila de la farmacia del, del hospital 20 de noviembre del Iste, ahí, ahí voy otra vez hay una fila especial para personas con discapacidad que solo funciona de 9 a 1 Después ya no. O sea, okay. la farmacia sigue abierta. Pero a la una se te tiene que quitar tu discapacidad porque ya te toca formarte en la con todos los demás. ¿Qué ¿Qué? Claro, porque a las 8.59 tu discapacidad Exacto. no está tan presente como Exacto. a las 9. O sea, ya no digas... Algunos son tan ilógicos como de edades. Esto es en horario. O sea, quieren que a cierta hora te llegue la discapacidad. Después ya no. Luego otro ratito sí... ¡Qué horror! Digo, ya nos reímos por, por no llorar, pero qué horror. Eh, bueno, Lucia, que la mayoría de las personas piensa que el ser discapacitado es algo obligatoriamente, perdón, que obligatoriamente debe ser visible cuando no lo es, piensan que estás loca y solo deseas llamar la atención. Porque es bien divertido tener ese tipo de atención, ¿no, no, no les encanta o sea? Súper placentero tener ese tipo de atención. Eh, ok. Dice Marina eh, en respuesta a Ceci que sí, que debería regular algún servicio médico, un seguro de gastos médicos mayores, donde sí apliquemos. María Fernanda Mandujano, a mí hace un mes me programaron un ultrasonido hasta mayo porque quién sabe, porque no está disponible el radiólogo. Fuerza Valeria nos dice, concuerdo con Nati, Dios quiera que la empatía aumente en todos los rubros necesarios. Esther Araceli, estudiar con policondritis recidivante es casi imposible. En mi caso, apareció desde los dos o tres años y en la adolescencia y juventud fue muy activa y estudiar la preparatoria fue imposible porque entraba y salía del hospital y como no encontraban los médicos qué es lo que me pasaba pues todo ha sido muy difícil eh, María Fernanda también dice que a ella la primera vez la enviaron a medicina interna y el especialista le dijo porque conmigo ya tienes el diagnóstico ni al caso el protocolo de primero yo si ya debes ir directo con gastroenterólogo eh, Marina también nos dice que ella tiene el síndrome de Wegener, no sé cómo se pronuncia y fue difícil poder terminar la universidad, pues por esta misma razón. Esther dice que hay que buscar otras opciones y no quedarnos con las ganas de terminar la escolaridad. Eh, Erika Carrillo dice, y lo peor, que la inclusión no debería de existir, no debería de haber nadie en el mundo que necesite ser incluido en un mundo que también le pertenece. Me encantó eso. Eh, raros, pero no invisibles. Soledad Vivanco me identifico total con el mensaje de Nati. Liz Azul dice, las amo son lo máximo. Muchas gracias, Liz. Eh, fuerza Valeria, nada de inclusión forzada. Lo que necesitamos es que la gente nos comprenda y apoye de alguna manera. Yo también estudio en casa por falta de tiempo y apoyo de lo, por parte de los administrativos de las escuelas. Erika Carrillo, mi hijo fue diagnosticado con adrenalina. Ay, Dios mío, adrenoleucodistrofia. Y de estar bien a los cinco años, comenzó con sus síntomas de entrada, que si incluyen las enfermedades raras en el tamizaje neonatal, puede salvar vidas o tener una atención más adecuada, definitivamente. Ana Griselda, a muchos nos pasa aprender de la experiencia de otros, porque con los médicos hospitales están peor que nosotros. Lucio SP, saludos. Eh, es padre de una nena con síndrome de Wolf-Firschon, no sé cómo se pronuncia, una disculpa. Y María Fernanda, a veces me siento doblemente rara, porque también estoy excluida en ciertos aspectos por mi trastorno de... de neurodesarrollo. Eh, Lucio también dice en la Feria Navideña perdón, Navideña de la Ciudad de México, a mi hija no la dejaron pasar en la fila de personas con discapacidad porque según ellos no sabían si estaba discapacitada cuando el síndrome de mi hija es muy visible y me dijo el tipo de la entrada. Yo no soy médico para saber si es o no, aquí solo con sillas de ruedas. En la Feria Navideña de Ciudad de México, saludos de, desde Tlajomulco, Jalisco. Porque además ahí se juegan otras cosas, ¿no? O sea, si la discapacidad no entra en el logotipo que se ha usado como, bueno, no es logotipo, pero en la imagen que se ha usado por n cantidad de años, entonces ninguna de las que estamos aquí tenemos discapacidad, ¿no? Y solamente queremos llamar la atención porque ya quedamos que es muy divertido tener ese tipo de atención, ¿sí? Es altamente placentero, dijo nadie nunca, pero ¿no? los demás de pronto como que no pueden entender que algunas discapacidades no son visibles. Y otro hack, <ríe> a mí la verdad que tener la credencial de discapacidad, pero claro, a veces ni siquiera cumples con los requisitos. Pero bueno, finalmente sí la pude obtener y sí, eso me ha servido como, oye, pero tú en la jeta, así, mm, tome. Así de multipass, multipass. Sí, exacto. Exacto. Y, y también soy team, no pude terminar de hacer mi escuela a la manera normal. O sea, hice universidad abierta por lo mismo, porque tenía tantas faltas. Bueno, en la prepa me fui a chingos de extraordinarios por faltas, porque entre que faltaba por ir a mis tratamientos y a mis citas y a mi tal, o oh, <risa> llegaba a la hora de la clase temprano, pero estaba tan cansada que me jeteaba la primera clase. <risa> me ponían falta también <ríe> y este y la universidad pues ya fue como un poco mi papá me dijo hija pero considera hacer la universidad abierta y yo estaba cerrada no como no está nada no, que no sé qué pero nunca te has podido levantar siempre es un desmadre por qué no consideras que está esto ha sido la mejor decisión de toda mi vida y pude hacerla en más tiempo porque claro durante mi época de universidad viví dos cateterismos y una operación de rodilla entonces Claro que necesitaba eso. Me tardé más que los demás en hacer mi carrera, sí. Terminé mi carrera, sí. A mi tiempo, a mi ritmo, como yo fui pudiendo. Porque a veces no, no queda de otra, ¿no? O sea, el, el hack quizá que podría compartir es eso, como irnos adaptando también a lo que podemos hacer, eh, a lo que está a nuestro alcance y a... A las realidades que pronto vivimos. Por supuesto que es frustrante, sí. Es agotador, también. Es una mentada de madre, sí. Pero es lo que hay, ¿no? Les compartí en mis redes sociales el fin de semana que en teoría yo el sábado tendría que haber estado en el concierto de Dana Paola. Eh, van tres conciertos que me pierdo y miren que yo no soy como tan, tan de ir a conciertos pero este año en particular tenía estos tres que para mí eran muy importantes eran especiales y pinches no pude ir a ninguno de los tres, muchas gracias ¿no? Eh, entonces fue muy fuerte para mí y real me puse a llorar porque no solo es el concierto de Dana es todos los demás y todo lo que he estado viviendo y estar harta de este cuerpo y de esta situación y bueno ya lloré y berré y todo y llegó un momento en que dije bueno esto es lo que hay, querida. O sea, sí, no, no hay como mucho de dónde escoger. Entonces, ¿cómo puedo hacerle para no pasármela tan, tan mal con la frustración que tengo en este momento? Y dije, ay, ¿por qué no? Me voy a pedir pizza, que en teoría no tendría que comer porque tengo intolerancia al gluten, pero fue como, me vale madre, voy a comer pizza. ¿No? Este, total, ya tengo dolor, o sea, ya me duele el hombro, ya me duele el cuerpo a la chingada, total. Exacto. Entonces, pedí pizza. Me vino y elegí una nueva serie que eh, estaba palomera, y entonces traté de pasármela lo mejor posible dadas las circunstancias. Les mentiría si les dijera que no estoy triste o que no estoy frustrada, por no, claro que sí, obviamente lo estoy, pero no sé. De pronto fue como, Blanca, esto es lo que puedes hacer en este momento, no hay más, o sea, no hay como mucho más de donde escoger, eh, y entre tantas cosas que no puedo elegir pues hoy voy a elegir pasármela no tan miserablemente por no haber ido a este concierto y a los otros que quería ir y por estar con el dolor del hombro. Y ya está, ¿no? Ya está. No sé si en algún momento voy a tener la oportunidad de ir o no. Y hoy la verdad es que ya ni me importa, ¿no? Solo era como esta parte de tratar de hacer lo mejor que podía con esa situación. Y me parece que así para, para muchas cosas en la vida de, de nuestra existencia, ¿no? Eh, tratar de adaptarnos a esas circunstancias, como decían ahorita Palina, ti y acá en los comentarios, a lo mejor no podemos estudiar presencialmente, pero si es tu deseo, si es tu anhelo, intentar hacerlo a tu tiempo, a tu ritmo, de la forma en que a ti te da sentido y en la que tu cuerpo necesita, también está bien. Eh, sé que de pronto es más sencillo, o sea, hay días donde es más sencillo y días donde es menos, pero en los días donde se pueda pues tratemos de hacer las cosas como podamos y, y no tanto quizá como nuestra expectativa nos lleva a pensar no que, que queremos o incluso que, que anhelamos. no Algo que creo que a mí sí me gustaría en lo personal respecto a lo de los estudios agregar, para mí ha sido muy difícil también que me juzgan socialmente porque me dicen no tienes un papel, este, no tienes un papel de que acabaste la escuela, ¿no? Ahorita ya iría como en prepa, pero no tengo un papel que me lleve como que en dónde voy. Yo me salí de la escuela en segundo de primaria. Entonces, según las escuelas, o según, por así decir, la SEP no acabé ni primaria. <risa> este, entonces, para mí sí ha sido algo que... Digo, si bien puedo terminar la escuela, cuando yo guste, no necesariamente necesitas un papel para ser feliz, que te acredite para tener capacidades, que te acredite para poder ser una persona que cumpla sus sueños y que puede salir adelante a pesar de todo. Y para mí, pues, a mí me gustan las artes. Y digo, pues, yo no necesito un papel para eso. Puedo ser feliz así, y a muchos les cuesta trabajo cuando les digo, no, no acabé primaria. Pero digo, así soy, así soy feliz, así estoy bien, y si no, no es algo que te determina como persona. Tu nivel de estudio no te determina tu calidad de ser humano que eres, tu inteligencia, ni lo que sepas o no hacer. Y para mí eso es algo que sí creo que me gustaría compartir con todos. Y con todas que tú eres tu propio límite. Y con que tú seas feliz, con eso es suficiente. Con que tú trabajes para tu propia felicidad, sea en lo que sea, con papel, sin papel, don, como se pueda, eso es lo importante, que seas feliz. Ay, Nati, Nati para presidenta. <risa> Sin secundaria, todo lo, sin secundaria, sin primaria, todo lo, que, lo, todo lo que dice, hace, piensa, reflexiona. Totalmente, totalmente. Sí, ciertamente en una comuni, en un modelo como en el que vivimos, en una sociedad machista, heteropatriarcal, en donde el capitalismo prima por sobre todas las cosas y que sirve el pendejo papelito, pues sí. Pero... Claro, o sea, ya hay un punto en que dices, ya, ya. Y si con esto estoy satisfecha yo y esto me llena en esencia y con esto estoy feliz, qué chido que, que, que lo sientas así, que lo vivas así, que existas así, como dice Blanks. Que tu existencia esté tan congruente con todo esto que, que piensas, que, que sientes y que, y que, y que eres. Está padrísimo, Nati. Muchas felicidades por eso. Pues, estamos ya eh, cerrando el programa. Creo que ha sido muy, muy enriquecedor. No sé si tú tengas algún mensaje para un grupo específico, Blanks, así como acá para los jefes, para las... Y yo tengo uno para los legisladores. <risa> me encanta. Eh, sí, yo me iría por el tema de familias y amistades, parejas. Eh, es una chambota, sí, un poquito, sí. Eh, acompañar a personas que viven en cuerpos diferentes. Eh, de verdad, está muy cabrón de pronto como ver a alguien... Eh, colapsar, ver a alguien eh, tener como tantos problemas e ir viendo cómo se va deteriorando eh, debe ser complejo que les cancelemos planes cada dos por tres debe ser complejo de pronto no saber qué decir o qué hacer solo quisiera que recuerden que no es más difícil que vivir con esto o sea, si para ustedes está objeto acompañarnos y es agotador, imaginen cómo se siente vivirlo cada maldito segundo de tu existencia. O sea, está muy cabrón. Y es válido, pues, que, que se sientan frustrados, frustradas, tristes, eh, decepcionados, o enojados, ¿no? De pronto, pues, por vernos mal o por el tema de los planes o porque... A lo mejor para ir a un lugar tenemos que considerar pinchos mil de cosas, ¿no? Que, que ustedes no, que el resto no. O sea, es válido su sentir. Solo quisiera que recordaran que neta, neta, neta, no es más objeto que vivirlo en carne propia, ¿no? Eh, entonces, solo eso, como agradecer a quienes lo intentan, aunque quizá no siempre lo logren, pero gracias eh, por, por intentarlo. Y... Y solo como que sigan trabajando en esta empatía, en esta escucha, en este acompañar, porque créanme que el camino de la salud de enfermedad y de vivir con estas enfermedades es sumamente solitario, de verdad, muy, muy solitario. Y viene bien saber que hay alguien ahí que al menos está intentando acompañarnos de la mejor manera que puede. Ya. Muchas gracias, Blanks. Ah, eh, um, si tengo que ahora que tengo que elegir a un grupo pequeño para decirle algo en este día de las enfermedades raras voy a elegir a los legisladores a quienes toman las decisiones a los tomadores de decisiones a aquellos que sí con una pendeja firmita, con una decisión, con voluntad política, podrían cambiar radicalmente la vida de millones y millones y millones de mexicanos. Somos más de 8 millones. Miren, no les pido que descubran el hilo negro de la fregadera. No les pido que hagan nada que esté afuera. Hay mucho que ya trabajamos desde hace muchos años. Hay mucho que ya existe en el país. Hay medicamentos aprobados y, sin embargo, el Consejo de Salubridad no reconoce las enfermedades raras. Los medicamentos están aprobados por el regulatorio, pero no llegan a los cuadros básicos de los institutos de salud. El acceso no está garantizado para todos. Cuando cumples cierta edad, ya no te dan tratamiento. Eh, si tienes cierto tal, ya no te dan tratamiento. Si tienes preexistencia, ya no te dan tratamiento, habiendo tratamientos. Yo no estoy hablando de aquellas este, eh, moléculas específicas que en este momento se están desarrollando en Dinamarca y qué tal. Va, En algún punto estaría chido que nos llegue eso. Pero lo que hay, que lo que hay en la despensa, que lo que hay en nuestra alacena se utilice. Lo que ya está hecho, utilícenlo. La, hay políticas públicas ya hechas. Muchas organizaciones y muchas asociaciones les han puesto sobre la mesa el trabajo ya hecho. De normativa, de farmacovigilancia, de farmacoeconomía. Nosotros no somos un gasto como ustedes todo el tiempo están diciendo que somos. Nosotros somos una inversión. Inviertan en niñas como Natalia. Inviertan en una mexicana como ella. Inviertan en una mexicana chingona como Sam. Inviertan en una mexicana fregona como Cari como Blancy, como yo. Queremos vivir. Queremos darle a nuestro país pero queremos pasarla dignamente, queremos tener calidad de vida, y si es necesario, calidad de muerte también. Legislemos también para eso. Ese es mi mensaje, me quedé un poco encabronada, pero contenta de haberlo dicho. Amigos, eh, mañana es Día Nacional e Internacional de las Enfermedades Raras. Esto fue Raras Contradicciones. Eh, cada quien abra su micrófono y dice quién fue. Yo fui Pali. <ríe> Yo soy Kari. Yo soy Sam. Yo soy Nati. Yo soy Blanks. Adiós. Gracias, chicas, por la experiencia. Gracias, gracias. Gracias.